Por eso hay sí, un perro aquí. Si hay perros ahí. Ya, perro. ya. No, no. ¿Qué, qué están está corriendo? A ver, estoy corriendo. Yo Pu estoy corriendo. Pobra, moño. Puta. La Buenas noches. ¿Alguna vez han escuchado hablar sobre las psicofonías? Si no es así, déjenme les explico un poco. Las psicofonías son esos sonidos. Esas palabras o voces que han sido capturadas por grabadoras de audio y que presuntamente son voces del más allá, voces de los muertos. Una persona de Perú me ha mandado un video en donde dice que mientras exploraban un panteón se pudo captar una voz de ultratumba, una voz que les habló aquella noche. Por eso ¿sí? es un perro. Si sí, hay perro. Ya, ¿Qué? ¿qué está, qué está corriendo? El mensaje que me llegó a mi WhatsApp dice lo siguiente: Saludos, Oxlack. Esto sucedió el año pasado. Fuimos a un cementerio por mi ciudad, grabando. No nos dimos cuenta, pero al volver y revisar la grabación. Nos dimos cuenta que se oye una voz de ultratumba, diciendo, ánsenme. Juro que esa voz no es de ninguno de los cuatro que éramos en ese momento. Saludos desde Perú. No, ya. ¿Qué, qué, está, ¿Qué está corriendo? Por amor. Puta. Si ponen atención, efectivamente se escucha una voz en el fondo. Primero se escucha como alguien quejándose. Y después se escucha. Alcenme. Pero si ponen más atención, algunos podrán escuchar. Sálvenme. Escuchémoslo nuevamente. Ay, no, corra, ya. ¿Qué, ¿Qué están ¿Qué están corriendo? Ay, ¿Qué, qué, están, ¿Qué están corriendo? ¿Qué corriendo? ¿Qué escuchan? ¿Será una voz de ultratumba? ¿Será efectivamente una psicofonía que estos chicos grabaron en un cementerio de Perú? ¿Ustedes qué opinan? ¿Será en verdad una voz de ultratumba? ¿Creen en los fantasmas? Déjenme su opinión en los comentarios y recuerden suscribirse a este canal y compartir el video. Mi nombre es Oxlac Castro y los espero en el siguiente archivo paranormal.